sensaciones que generan estos episodios en los cuales hacemos referencia a la muerte de hermanos y hermanas de nuestro país, cuando un boliviano muere sobre todo en circunstancias violentas en medio de disputas políticas en fin, es, es muy doloroso recordarlo eh, quiero contarles que ayer justamente se recordaron los 14 años de, esa, de ese momento tan terrible que vivió Bolivia y que se denominó la masacre de Porvenir un episodio que se registró en el departamento de Pando, justamente en la localidad de Porvenir, donde eh, Infelizmente una manifestación de campesinos que estaban justamente llegando al lugar eh, por disposición del entonces gobernador del departamento de Pano, no sé si era prefecto gobernador, no entiendo gobernador, eh, eh, justamente el señor Leopoldo Fernández, pues eh, se ordenó eh, meter bala. ¿no? metieron bala, eh, esas imágenes terribles de campesinos desesperados en las aguas del río Tahuamano, tratando de salvar la vida y que eran alcanzados por las balas ¿no? de, de, de aparatos de seguridad es un momento dramático, triste reitero en la historia de nuestro país que ojalá nunca más se repita, ha cumplido ya 14 años y hoy justamente hemos querido referirnos al tema y para ello hemos invitado en principio a la doctora Mari Carrasco, que es la abogada y apoderada de las víctimas de la masacre de Porvenir. Doctora Carrasco, un placer tenerla acá, un gusto saludarla después de, de un buen tiempo. Muchas gracias eh, yo más bien soy agradecida a nombre de las víctimas por esta invitación en un día muy muy triste ayer para ellos porque eh, los que mueren nunca vuelven y las madres especialmente de La Paz, las tres madres que han sufrido la pérdida de sus hijos son inconsolables porque no podemos ni con una sentencia eh, darles el retorno de sus hijos. Pero bueno, esto tiene que continuar, para nosotros esta es una cruzada por los derechos humanos desde el primer momento que hemos empezado este proceso. Seguro que sí. Vamos a repasar un poquito en un primer momento, doctora Carrasco, qué fue lo que pasó en esa jornada. Y justamente, y gracias a usted también que nos ha facilitado el contacto, eh, quiero saludar a través del Zoom a Aladino Cardoso Cortés, que es el presidente de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Pando. Entiendo que él se encuentra ya en Cobija, precisamente en la capital de Pando. Aladino, le mandamos un fuerte abrazo. Aquí le saluda a la doctora Carrasco, aquí nosotros felices de poder compartir estos minutos con usted para hablar, por cierto, de un tema dramático, terrible, me imagino una pesadilla, eh, que seguramente todavía hoy a usted y a todas las personas que han sido víctimas les estará pues eh, provocando tanto dolor, tanta angustia, tanto pesar. Eh, Aladín, un abrazo grande hasta, hasta cobija. Muy bien, un, un gusto saludarlo, muy bien día la doctora Carrasco. Eh... Yo soy Aladino Carlos, soy expresidente de las víctimas del 11 de septiembre, pero soy el representante legal de las víctimas en el juicio que se le siguió a, a Leopoldo Fernández. De acuerdo, bien valga la aclaración, eh, Aladino. Eh, eh, Cuéntele un poquito, recuérdela a la gente, ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué, qué sucedió? ¿Cómo fue? Eh, hagamos una rememoración, ¿sí? Para que posible mucha gente que lo haya olvidado o gente que no lo conozca el episodio, pues eh, usted los ilustre un poquito. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Eh, ¿Qué andaba haciendo usted en esa jornada, ese 11 de septiembre del año 2008, ¿sí? Hace 14 años. Bueno, esto comienza porque... En junio del 2008, o sea, la prefectura aprobó su estatuto Estano, autonómico. Entonces, en ese estatuto, eh, en el artículo 12 y 13, decía que las tierras pasen a manejo de la prefectura. Entonces, esto se molestó a la gente y empezó a organizarse eh, ya con bloqueos, con marchas en los municipios, pero en sus lugares. Y después de eso... Eh, ya la, la prefectura empezó a tomar el INRA. Cuando toman el INRA, ahí entró un ingeniero de Bombeck, ¿no? Que era de la prefectura del lado de Leopoldo Fernández, entonces tomó la, el INRA y ahora ese, ese ingeniero es alcalde del municipio de Villaflor, no es la historia. Entonces, por eso más, hay, se reunieron esas cosas, el estatuto que que ellos querían repartir la tierra, que era la división del país, como todos lo saben, ¿no?, por la media luna. Entonces, tomando las tierras, dividían el país, porque iba a quedar a manos de la, de la prefectura las tierras. Entonces, el campesino, eh, por eso empezó a, a movilizarse, ¿no?, por la toma linda y por la tierra. Bueno, comenzaron la, las marchas, vinieron desde Villanueva. Que, un municipio de Villanueva que no, que no teníamos carretera por Panos, solamente teníamos que ingresar por Liberalta, ¿no? Entonces, de allá empezaron, y ahí empezó la habladuría que vienen liberanteños, que también de otros departamentos, y esto no era así. También se movilizó Filadelfia, Puerto Rico, ya somos de la cercanía de, de la capital de Cobija. Entonces, eh, ya para los encuentros en Puerto Rico, vinieron los de municipio Villanueva y todos los, los, los más cercanos a Puerto Rico. Y de Filadelfia también comenzó la marcha un poquito más después porque estamos esperando que vengan los de más lejos para unirnos en, en porvenir. Entonces ahí fue ya la, lo que salió en la prefectura con su, su, con la gente de, de la prefectura, especialmente los de Camp, no en, que vinieron en carros ya todos armados porque venían las otras marchas. Eh, decían que los campesinos teníamos armas y bueno todo eso era mentira no así que de esa manera ya llegamos a, a llegar a, a tres barracas unos kilómetros de porvenir ahí fue la, la primera emboscada que hubo de, de la prefectura entonces los compañeros venían de puerto rico ahí fueron detenidos habían acabado la zanja en Filadelfia también ¿no? en el trióta no acabaron la zanja delante del puente, tampoco pudieron pasar los que veníamos de Filadelfia, eh, entonces ya taparon la zanja para pasar, ya había muerto al lado de Puerto Rico, los comun se comunicaron, y, y bueno, entonces también llenaron la zanja y, y pasaron para allá, para el lado de Puerto Rico, entonces ya se encontramos ahí, había muerto. Y cuando estaban los compañeros por el lado de Puerto Rico, ya llegó lo de la prefectura, las volquetas, camionetas, todo de CAN, eh, del servicio del camino, eh, con armas. Y ahí empezó ya la, la masacre pues, por venir. Aladino, en el balance, ¿cuántas personas finalmente perdieron la vida? ¿Cuántos quedaron heridos? Eh, ¿Cuál es el cuadro al final de, de ese momento tan terrible? Bueno, y por venir ya cuando nos emboscaron, eh, ya estaban los de Filadelfia, y yo estaba de paso a, a mi chaco, ¿no? Así decíamos aquí, a nuestro a, a nuestro lugar del campo, a nuestra propiedad. Entonces, los compañeros que venían de Filadelfia, eh, los encontré en la carretera, yo ya sabía el movimiento, pero yo no estaba con ellos. O sea, yo no he sido parte de su marcha de ni un lado de ellos, ¿no? Como los compañeros me pidieron, como es la cosa, me pidieron que yo vaya a colaborarle, como yo era dirigente campesino, pero no era de su lado político, yo era contrario, ellos eran mi contrario, todo eso eh, eran del paso, porque eso tengo que aclarar, porque nunca lo he aclarado, por, porque, bueno, por no quedar mal, pero ellos eran de la agrupación ciudadana del paso. Y eran contrarios a mí, porque yo era del mar en Filadelfia. El entonces ellos no me tomaron en cuenta, no me tomaban en cuenta a mí. Pero ahí, ya cuando se vieron afligidos, recién me tomaron en cuenta para que vaya a ayudar. ¿no? Yo era dirigente de Filadelfia. Bueno, entonces ahí empezó la, la masacre y, y yo llegué por un sector, por el kilómetro 6, entré por otro lado, no entraron ellos. Y bueno, ya contamos allá. Hicimos, yo quise hablar con el comandante de, de la policía porque él era de mi pueblo, especialmente era mi amigo, así que, bueno, pero no hubo nada de eso, no se pudo. Eh, ya comenzó la balacera y yo dejé mi moto atrás de una bolqueta porque la volqueta pusieron trancándonos la, la carretera, las calles. Eh, bueno, ahí fue donde me balearon, pues a mí... Y ya cayó uno primero en mi delante, ya fui a correr a, a mi moto y, y monté en mi moto, estaba saliendo, había, una, había un charco de agua y me levanté de la moto corriendo de, para pasar por la gente que estaba tapando la calle, también, todos armados por el medio, todo hay que pasar. Y cuando pasé de ellos, ahí fue que me largaron las ramas de balas de atrás. Bueno, ahí me llegó este dos tiros aquí en, en la espalda. Una bala pasó y la otra la tengo hasta hoy día aquí en el pecho. Y bueno, y ya me llevaron al hospital. En el hospital estaba de sacarme en él la de gente, decían las tocanderas, en la entrada del hospital. Y ahí estaban resguardando que entre un campesino para matarlo. Y como ahí no me, no me conocieron, parece o eh, pues no tenía rostro de campesino, no sé qué decían, pero la cuestión que me dejaron entrar. Después también ya llegó eh, Víctor Choque, llegó también al hospital, otros jóvenes más también llegaron heridos. Un joven del lado de ellos también llegó herido, baleado en, en la canilla. Eh, Creo que ese jueves fue después de, de, de la masacre, por venir. Cuando en el aeropuerto, y, eh, bueno, entonces a las 2 o 3 de la tarde, nosotros llegamos a la 1 más o menos, una y poco de, a, por venir. Y después a las 4 de la tarde se, se abalanzó la gente de ellos para sacarnos a nosotros. Estábamos en, en Sal. Intensiva, ¿tabas? porque yo estaba baleado del pecho. Y me hicieron un drenaje por la costilla para sacarme la sangre. Y bueno, cuando me hicieron el drenaje, recién me puse un poquito mejor porque iba saliendo la sangre de, de adentro ¿no? de, de los intestinos. Así que ahí ya entró la gente y a querernos sacar para matarnos afuera del hospital. Pero como a mí no me conocían casi como campesino, así que me dejaban, pero más lo buscaban a Víctor Choque para sacarlo. Y Víctor Choque es un que usa su cabello largo aquí le decimos, plinudo. Eh, así que tuvieron que rasparlo la cabeza para que no lo conozcan. Después ya lo hicieron escapar a él. Pero él estaba herido en el muslo de la pierna nomás. que no podía moverme era yo. ¿no? Bueno, Ahí entró la gente que era sacar, pero había un médico, no sé si era el turno era el director del hospital, Luis Aqueiro, hijo. Él se paró fuerte y Manuel bueno, nos defendió. Eh, eso más o menos fue lo que pasó en el hospital. Pero en Porvenir mismo, ya otros muertos, incluido, incluso, incluido el ingeniero que murió de ellos, eh, todos han sido 13, 13 los muertos, ¿no? 11 de, nuestro, de campesinos y dos del lado de la, de la república. Eh, de bueno, más o menos hay lo que recuerdo. De acuerdo. Eh, Aladino, hay unas imágenes que son eh, francamente conmovedoras, que es justamente cuando la gente escapa por el río. Eh, ¿Cómo fue ese momento? Usted seguramente ya no estuvo allí, por lo que puedo entender usted había sido trasladado al hospital y en ese hospital habían eh, funcionarios que no dejaban entrar a los heridos, eso usted acaba de contar, y entre ellos estaba la ex senadora Carmen Eva González, quien no permitía que ingresen los heridos al hospital. Usted lo ha manifestado de esa manera, ¿correcto? ¿Me confirma ese dato? Así es, así es. Ella era la primera que estaba ahí en la puerta del hospital Requisando quiénes entraban Si eran campesinos Nos decían, pues campesinos de mierda Hay que matarlos Eso es lo que ella decía Y su montón de, de mujeres Que estaban en la puerta del hospital Pues le decían las tucanderas Tucanderas quiere decir Una, una hormiga brava ¿no? Porque eran bravas Y ellas entraron al hospital A querernos sacar para matarnos afuera en el río Tabamano no había por dónde escapar porque eh, la carretera que va a, a Ribera Alta o a Puerto Rico hay un puente y ellos in, y, y bajo ese puente hay un arroyo un arroyo grandecito que no se puede este, cruzar entonces la gente no podía pasar por el puente tenía que tirarse al arroyo, al monte ¿no? y los otros al río Tabamano porque de todos lados estábamos cercados de todos lados estábamos cercados y ahí cuando caían al río, ya, ya ya miré por los videos como le metían balas, ¿no? Pero especialmente a los que tenían rostro de colla, de gente del interior, porque todos dicen colla, ¿no? Entonces, rostro del interior, eso ha sido lo peor que llevaron, porque eh, los que llevaron palo ahí no eran tanto los, los nativos de aquí, porque campesinos legítimos de aquí había hartos, ¿no? Pero más ha sido... Apaleado y, y golpeado los, los del interior, los collas que le decimos De acuerdo. Aladino, ¿cuál fue el rol del eh, señor Leopoldo Fernández en toda esta historia? ¿Cuál, cuál fue el, eh, eh, ¿qué, ¿Qué hizo él en este, en este episodio, en, esta, en este caso la masacre de Porvenir? A ver, esto tiene muchas aristas, porque especialmente el 2005, cuando fue a las elecciones, eh, las elecciones nacionales, pero antes fueron las municipales. En estas municipales, él ya perdió siete municipios, aquí son 15 municipios. Entonces, ya perdió eh, cinco, siete municipios, ¿no? Entonces, esta pérdida de poder fue lo que lo enfureció al cacique, ¿no? A Leopoldo Fernández. De ahí empezó él a, a estar ya en contra de los campesinos. Entonces, cuando la pérdida de poder ya murió. sido su rabia que se influyó lo que se hizo Después ya vino la nacional con la gran levo Morales y ya se. Eh, Ustedes saben, ¿no? se la, la Media Luna, y de todo eso sacamos conclusiones, porque tenemos un libro escrito donde, donde uno puede mirar todo el resumen que han sacado, eh, pero el principal actor de la Media Luna ha sido Leopoldo Fernández, porque ese era el político más viejo que existía de esos, de esos tiempos, ¿no? El político más antiguo de todo de la Media Luna era él, ¿no? Entonces, por eso se dio aquí, porque él ha comandado eso. Y la masacre se dio, porque ¿cómo van a salir los carros de, la, de cercan, Todo pertenece a la prefectura. Entonces todos salieron de ahí por orden de él. ¿no? Toda la gente que fue, han sido funcionarios. Y hoy día están libres aquí, andando aquí delante de nosotros. Eh, no, hubo, no hubo represión para ellos. Nadie los corrió de aquí. Lo que los corrió, decimos nosotros, fue su conciencia. Por eso fueron a Brasil por ahí estaban, bueno ahora están felices aquí trabajando en las instituciones e incluso en la alcaldía en la gobernación, ahí están trabajando los mismos masacradores eh, Aladino ¿cómo, ¿cómo se saldó el tema? ¿cómo se paró la violencia en ese momento? ¿qué fue lo que sucedió en los episodios posteriores? entiendo usted estaba en el hospital, seguramente recibiendo la atención de urgencia debido a las dos balas que recibió en su humanidad, pero seguramente después le contaron, usted se enteró ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo es que se logra pacificar? ¿cómo es que se supera ese momento de violencia? Bueno, ese momento de violencia era grave aquí para todos. Pero a mí me llevaron a La Paz. El día 11, el día 16 ya me llevaron a La Paz porque aquí no podía recuperarme. Eh, no podía respirar toda la costilla quebrada. Eh, y ese mismo día también lo llevaron a Leopoldo Fernández. ¿no? Vino un avión del Estado, creo, y lo llevaron. Cuando lo sacaron de aquí a Leopoldo Fernández fue que comenzó ya a, a calmar las aguas un poco, ¿no? Porque mientras él estaba... Era, era duro hasta aquí no no dejaban a la gente ni andar por la calle. peor a los que como decía los que tenían rostro de colla, incluso taxistas que estaban trabajando, le metían palos, quebraban sus parabrisos de los autos, ¿no? porque especialmente los del interior son los, los más taxistas que hay aquí. ¿no? Y ahí empezó a, a, a calmar un poco, ¿no? Porque yo no estaba aquí, también yo estuve casi más de un mes en la paz, en la clínica de los cubanos haciéndome durar. Pero también cuando he vuelto, igual me quisieron perseguir. Bueno, pero como eh, yo nunca me humillé a ellos, siempre he enfrentado, porque soy uno de los que en Filadelfia he empezado a, a pararle, porque ellos andaban ya todos esos tiempos con su palabra de autonomía, autonomía, y yo empecé a reflexionar a la gente que esa autonomía es de ellos, porque ellos quieren autonomía para... Para saquear, para robar al, al, al Estado, y le decía que la comunidad ya tenemos autonomía, los medios somos autónomos. Entonces, eh, bueno, y empezó a pasar las cosas, aunque todavía esos tiempos que yo llegué, he ido a mi Chaco, no pude quedar más allá porque me mandaron a algunos brasileños por ahí a buscarme a mí, a algunos compañeros. Entonces, eh, bueno, cuando ya se lo llevaron al pueblo, comenzó a. consultarle sobre estas imágenes que estamos viendo hace un ratito. Eh, anoche entiendo, no, antenoche en realidad, ¿no es cierto? Fue eh, la víspera justamente del día en el que se completaban los 14 años de la masacre de Porvenir. Eh, Tuvieron ustedes un acto allá, eh, estamos viendo las imágenes, ¿sí? eh, justamente gentileza de, de, las, de las personas que están asociadas, ¿no es cierto?, dentro de este esquema de víctimas de porvenir. Ahí está justamente, se, se hizo esta ceremonia. Esto fue, entiendo, el viernes en la noche, ¿verdad, eh, Aladino? Usted estuvo allá, me imagino. Sí. Eh, bueno, esto, mire, fue bien en la noche. Estuve con Juanito Apaza y Víctor Choque, los únicos tres víctimas. Eh, pero el invitado he sido yo. Imagínense ustedes, como... Cuando yo salgo de la presidencia de la Asociación de Víctimas, eh, bueno, no sé qué es lo que querían los compañeros, porque la verdad de la cosa me querían que yo salga, especialmente mire, para que nos callemos, y eso me faltaba, para que nos callemos, para que nadie hable a las víctimas. Claro, seguro que recibieron dinero, porque, porque muchos se han, se han retirado, han desistido del juicio, la doctora sabe todo esto han decidido el juicio y de esa manera eh, yo denunciaba, denunciaba y de esa manera me tenían labios, ¿no? Porque, porque no le gustaba que yo, yo denunciaba. Entonces, es, la asociación Vista no estaba haciendo nada. La sede que yo he gestionado, tantas viviendas que pararon varios municipios he, he gestionado, he recibido viviendas y la sede aquí en Covija, una sede muy hermosa que no que gestionado cuando estaba Evo y Quintana fueron los que me ayudaron a, a, a tener la sede, está en el propio parque Piñata, ¿no? entonces toda esa sede destruida, ahí están los maleantes, parece que se mataron, y adentro está puro sangre, porque hace 10 que yo fui a, a dar una infección, eh, todo abandonada, como siempre decimos, ¿no? los dirigentes ahora ya no son como los que éramos antes, ahorita los dirigentes buscan, pelean la dirigencia porque ya, ya salen concejales, salen asambleitas, alcaldes, todo, porque siendo dirigentes de las comunidades o de los municipios, ya salen autoridades, entonces es la pelea ahorita que existe. Este acto, que yo fui invitado, fue una iniciativa de, de organizaciones sociales, de gremiales, eh, transporte libre, yo soy un GEMA, hay pensamiento amáutico, hay otros más que no, no me acuerdo bien porque no, no los conozco casi, ¿no? Entonces, ellos se organizaron, eh, especialmente los, a cabeza de los gremiales, ¿para que es? Vanguardia gremial, eh, se organizaron para no para que no se olvide, porque ya son tres, cuatro años desde que yo salí que no hacen nada la otra diligencia. Como les digo, solo entraron para sacarme a mí, porque les incomodaba. Eh, bueno, entonces, ahí fue que, que participamos, pero por otras organizaciones. Entonces, como estas organizaciones invitaron a la gente para que asista ese, a ese acto, eh, ahí ya vieron por las redes sociales la invitación, los, eh, los otros de las víctimas o las instituciones eh, descentralizadas del gobierno, entonces... Con eso se movilizaron en menos de 24 horas, limpiaron esa sede, arreglaron todo para ellos también hacer un acto. Hicieron, creo, trabajaron toda la noche para hacer un acto. Imagínense, no, no hacían nada ya hace 3, 4 años. Nada no se veía del 11 de septiembre. Y, y entonces todos sacamos la conclusión que era que hubo platita por el medio para que nos callemos y nadie hable de la masacre eh, gringo. Eso tiene que quedar bien claro. Así que esta iniciativa fue de otras organizaciones. De ¿no? Entonces, la verdad, donde sigo siendo protagonista. Pero, eh, y han dicho que todos los años se van a hacer mejor y van a repetir, pero otras organizaciones. Entonces, con eso ya el ministro Juan Santos, lo que ha visto esas noticias que otros están haciendo, ordenó a las instituciones, todo esto, ir a limpiar la sede a, y a preparar un acto. Se han ido a poner ofrendas, a florar a la. A explorar a la por venir, ahí tenemos un monumentito y se vinieron ya, ya para pues las 12 del día se hicieron el acto el día 11 de septiembre aquí en, en, en nuestra sede, ¿no? mire, todo eso aconteció porque se obligaron, obligados a hacer. De acuerdo. Eh, estamos eh, compartiendo esta mañana con Aladino Cardoso Cortés, él es el expresidente de la Asociación de Víctimas de la Masacre por Beni Prama, apoderado legal, sí para representante legal de las víctimas en el proceso. Eh, está junto a nosotros, la presentamos hace un ratito, y ella ha guardado un respetuoso silencio justamente para escuchar eh, de viva voz el testimonio de uno de los eh, de las víctimas de ese momento tan terrible, tan eh, tan espantoso que vivió Bolivia allá el 11 de septiembre del año 2008, eh, ¿Por qué Mari Carrasco decide involucrarse en este en este caso? Eh, es, es un caso tremendamente complejo, eh, con muchas connotaciones políticas, donde hay gente seguramente muy poderosa en el medio. Eh, ¿Cómo es que decide asumir el, el desafío de llevar adelante este, este proceso? Después vamos, nos va a contar cómo va el proceso, pero ahora, eh, ese primer momento, cómo, cómo se entera Mari Carrasco de este episodio, y segundo, ¿en qué momento o qué le hace tomar la decisión de. Voy por el caso, lo tomo. En realidad yo creo que la, el decidir eh, la lucha por la, por la vida es un tema de todos nosotros, no más cuando uno es abogado. El, toda la historia de, de las leyes que hacemos en, este, en esta parte del mundo es precisamente para proteger la vida. Cuando vemos la, la, el, la matanza de gente prácticamente en vivo, porque los medios lo que hacían era transmitir ese día. Yo, yo creo que recuerda mucha gente sin haber estado ni pensar estar involucrado en un hecho que fue así, sin precedentes. No es posible que se mate a la persona solo por marchar. Eso, eso era un, un sopesar de valores inmediato. Pero las víctimas de, de aquí, las madres de La Paz, tenían hijos que estudiaban en cobija en la normal, porque aquí ya no tenían espacio. Y es así que yo conozco a, a dos de las Madres de la Paz, quienes al enterarse de la muerte de sus hijos, lo que hacen es pedirme que yo les apoye. Y cuando alguien mata, debe haber un proceso. Es decir, no es complejo eh, ese primer momento. porque Porque la muerte siempre nos debe conmover y lo que hay que hacer es establecer por qué alguien a alguien lo matan y quién lo mata. En un principio para mí era un tema muy claro, que si alguien muere por un, por un balazo, por un golpe que es criminal, obviamente debe haber un proceso para que eso se establezca con claridad. Entonces, es de esa forma en que comenzamos nosotros, y comenzamos en La Paz, en un acto que nos pareció totalmente coherente. Esas personas eran de La Paz, pero además los cadáveres ya estaban en La Paz. Y las madres lo que querían es una investigación. En unos primeros momentos, por supuesto, nos dábamos cuenta que si se había utilizado eh, personal, pero además equipo de la prefectura, por supuesto un prefecto lo sabe, más de las características eh, de Leopoldo Fernández, que era prácticamente dueño y señor del, del departamento. Y eso lo sabemos todos los que hemos conocido de alguna forma la historia del país, ¿no? O sea, eso se estudia, eso está escrito. Entonces, de esa forma nos involucramos, no solamente mi persona, sino varias, varios otros abogados, pero. Además, había un elemento muy importante, las organizaciones de derechos humanos, que en ese tiempo eran, yo creo que muy transparentes, es que se dirigen a Cobija, Se hace una comisión del, de lo que se llamó, lo, lo que era la Asamblea, o el Parlamento, la Asamblea Legislativa, y se trasladan allá eh, derechos humanos Va a lugar el alto comisionado de las Naciones Unidas, cuyo uh, uh, máxima autoridad era Demir Racicot, envía una comisión. También eh, la Asamblea de Derechos Humanos hace una... una esas sus organizaciones eh, departamentales se juntan y hacen una comisión. Es decir... Se moviliza mucha gente, se moviliza muchos, muchas instituciones de derechos humanos quienes arrojan resultados precisamente escuchando los testimonios de, todos, de todas las víctimas quienes son trasladadas a la paz porque ellos tenían temor de seguir en, en cobija porque los seguían persiguiendo y entonces son trasladados a la paz. Yo recuerdo muy bien la primera vez que los conocí era en la piscina olímpica porque los llevaron allá. Y todos tenían primero miedo y luego querían saber qué se hace cuando ocurre semejante hecho. Y, por supuesto, en un Estado democrático lo que hay que hacer es acudir a la instancia que dice la ley, es el Ministerio Público. Y por eso empezamos un, un proceso penal. De acuerdo. Eh, recuerdo, no sé en qué momento cronológicamente estaría el, el informe de una comisión que hace UNASUR, Justamente la Unión de Naciones de Sudamérica. Eh, Recuerda el informe de Matarolo, ¿no? que fue justamente sí. el que dio luces tras una investigación. Eso fue luego, ¿verdad? O... Sí, eso fue luego, porque sí. la, una de las primeras eh, conclusiones de este hecho gravísimo contra la, la vida de las personas fue el alto comisionado de Naciones Unidas. ¿no? Y es que eh, es la instancia que califica de masacre. Es decir, la masacre técnicamente no es un lenguaje producto del proceso, sino producto del informe que ha hecho esa instancia que tenía eh, asiento en La Paz, en Bolivia, porque ahora ya no existe. El alto comisionado eh, ha sido retirado, creo que hace unos años, entonces ellos han dejado ese documento que está en todas las instancias internacionales y ubican... Eh, el, en el contexto histórico este hecho, como una masacre que había ocurrido en Colombia. Y están los fundamentos por qué es una masacre, y es por la gran distancia de poder que existe entre una orga, un organismo que es estatal, fuera de quien sea el prefecto, la prefectura es una instancia estatal, con absolutamente diferencia a los ciudadanos que habían marchado, por sus reivindicaciones, que pueden ser justas o no, pero no se ataca una marcha de, de la forma que, que se lo ha hecho. Pero además en la declaración larguísima de casi tres meses que ha hecho Leopoldo Fernández, él ha reconocido que es el autor de haber ordenado que se hagan las zanjas, que fue el primer ataque que sufrió esta marcha de, de estos ciudadanos, que como dice bien... Eh, nuestro, nuestro expresidente de la asociación era una marcha convocada por grupos como El Paso, que hoy día creo ese grupo político ya no existe ni siquiera era una organización estructurada del MAS como luego pretendió decir la coartada de la defensa lo que dijo que, como siempre, se trata de un tema político y como siempre, obviamente, es la justicia, la culpable y no ellos. Y en este caso, nadie de las personas que habían fallecido eran del MAS. Las señoras, las madres de La Paz que han perdido sus hijos, los tres estudiantes normalistas, no eran personas del MAS. Pero además, el 2008 en el oriente, el MAS era pues incipiente, o sea, si, si empezamos a recorrer la historia del país, el MAS no tenía una presencia a pesar de que había perdido parte de su poder Leopoldo Fernández, ¿no? Las organizaciones, otras organizaciones como El Paso, como otros líderes regionales, tenían parte de ese poder. ...pero no era técnicamente el más. De acuerdo. Eh, doctora Mari Carrasco, eh, ¿qué ha pasado en estos 14 años? ¿Dónde está en este momento el proceso? ¿Nos imaginamos que ya está cerrado con los, eh, las personas condenadas... Eh, ...cumpliendo sus sentencias o, o estamos ahí todavía en una situación de, de, de indefiniciones? Sí, eh, el decir que la justicia es una justicia lenta... ...es una justicia que no concluye los casos... Creo que no es un consuelo, eso no puede ser, es decir, no podemos partir de un hecho que no es el correcto. En el caso concreto, por supuesto que ha sido un caso muy complejo, porque por la cantidad de víctimas, pero además por la cantidad de sindicados. ¿Cuántas, qué cantidad de víctimas? Eh, 13 fallecidos y más de un centenar de heridos. De acuerdo. ¿Y nosotros, esto... del otro lado, los, los victimarios en este caso, cuántos se estiman? No, el, eran en un principio 21 21, no, personas, 21 procesadas. personas procesadas. Ya. Luego, eh, en, algunos se han declarado, al, es decir, han reconocido el hecho. Se han acogido ¿no? al, al, al, al proceso abreviado. Al proceso abreviado, su culpa, exactamente. Y luego hemos continuado con seis, seis. de los acusados. Sí, alguno que otro ha fallecido en el tiempo. Y los hechos eran, a pesar de la claridad en los informes, eran también complejos, pero además este es un caso, es el primer caso que se lleva en forma íntegra en el sistema acusatorio penal. no Otros casos de esta clase de connotación son eh, bajo el sistema inquisitivo, es decir, un sistema en el que... No hay todas las garantías para los sindicados. Nosotros hemos cuidado desde el principio que a pesar de que estén acusados, eh, acusadas estas personas, es que tengan todos los derechos para su defensa, porque ese es el sistema constitucional democrático. Es así que prácticamente casi una década es que... A, a, son los cuatro a, o los años que nos ha llevado la sentencia. Ellos técnicamente están condenados, están condenados por delitos de homicidio, de lesiones, pero calificados estos como delitos de lesa humanidad porque tenemos convenios entre Bolivia y otros estados. Entonces, luego vino la apelación, que es una segunda instancia, toda vez que este es un país de, de, de doble instancia. No es un tribunal simplemente el que emite una sentencia si no hay una apelación. Acudieron a la apelación y nosotros también por la sanción. La sanción es, eh, es mínima respecto al hecho. Y luego ¿Con cuánto, con la qué, casación. ¿Qué pena hubo? De, de, de, con, ¿Con qué pena los condenaron a estos ciudadanos? Bueno, Leopoldo Fernández está condenado por 13 años de cárcel. 13 años de sí. cárcel. cuando ustedes pedían... 20 es el... el la máxima pena. 20. Sí. Eh, ustedes apelaron para que se le imponga Pero, 20. Claro, se apela del, del hecho y se apela de la sanción. De y nosotros hemos sido también la Fiscalía por la sanción. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Luego viene el auto de vista, no, el auto de vista y ratifica la sentencia. Luego viene la casación. Llega a Sucre y ahí viene el movimiento político en el que se rompe la, el Estado Democrático en Bolivia. ¿no? Eh, y asume una presidenta, Áñez, y es, o sea, en todo este movimiento, tanto de la media luna, que fue el objetivo de la división del país desde antes del 2008 hasta el, el eh, cambio de, de situación jurídica del Estado de democrático a dictatorial, es que ocurre el, el, la participación de estos resabios del ADN, de esta gente que ha vivido del poder 30, 40 años porque han, han estado involucrados y entonces cambian incluso a la sala penal, incluyen a una magistrada Cristina Díaz que nunca había estado en una sala penal desde su primer día de abogada de parte de, de funcionaria de, del órgano judicial y ella es se conforma con el, con el magistrado Aguayo, conforman la sala penal en Sucre y anulan el auto de vista. Y lo anulan no porque el hecho no existió, no porque la pena estaba mal calculada o porque la prueba era insuficiente, anulan porque no le habían otorgado supuestamente tres días para la fundamentación de su eh, casación cuando ese tiempo podían otorgarles a, allá en Sucre y decirles ustedes tienen tres días para o cinco para sus fundamentos y nosotros resolver la casación. O sea, anulan la sentencia. Anulan no la sentencia. El auto de vista es ¿Qué decir, sería auto de vista? El auto de vista es la, la, la sentencia llevada en revisión. Que había ratificado la tres sentencia. Años. Exacto. Entonces, retorna a la ciudad de La Paz y eh, vemos a pesar de que hemos hecho el seguimiento nosotros en Sucre, eh, eh, en realidad en pleno, en pleno gobierno de Áñez ha sido modificado, anulada nuestro auto de vista, pero la fecha con la que llega es una fecha posterior. Y luego, si, hay, si el reclamo era porque no les habían otorgado lo, el plazo para la fundamentación, cuando se les notifica para ese plazo, ellos no, no, no aclaran nada, no usan el plazo y más bien presentan una prescripción. Entonces, el plan es muy simple, impunidad... No quieren, quieren que a pesar de ser condenados venga la prescripción. Ellos han generado la retardación de mil formas que están escritas en el proceso, pero ahora lo que quieren es beneficiarse de todo eso que ellos mismos provocaron en el juicio. O sea, en este momento, ¿cuál es la situación? Está todavía pendiente de resolución. ¿Dónde? La prescripción. prescripción. Primero, ellos han pedido prescripción hoy la audiencia. Hoy, claro. Y el, está pendiente el remitir a Sucre el proceso. Nuevamente. Ajá. Prescripción sería que eh, son inocentes. <ríe> en realidad, que no pasa nada. Impunidad. Impunidad. Exactamente. Esa es la palabra. Pero en este caso hay un elemento muy importante, primero por la connotación de los hechos que uno al oírlo a, a, a Ladino se puede dar cuenta. Primero los, los emboscan, impiden su libre tránsito, luego los agreden de todas las formas, no solo los insultos, luego los matan y luego les impiden que ingresen al hospital. Es decir, es una secuencia de actos que, por supuesto, eso está descrito en la teoría, porque el derecho es una ciencia, esto no es no es, no es como comprar un pan. Entonces... Esa descripción de los hechos está contenido como delito de lesa humanidad. Y así está dicha la sentencia. Y los delitos de lesa humanidad no prescriben. Así es. Esa es nuestra posición. Vamos a sostener, como lo hemos hecho antes, hoy en, en el ¿Dónde tribunal, es la audiencia? En la sala cuarta del órgano judicial de la paz. ¿A qué el, hora es la audiencia? Es a las 10 de la mañana, es una audiencia virtual. Y por supuesto nosotros estamos pidiendo que, que la sala pueda otorgarnos la posibilidad del principio de publicidad donde los medios pueden ingresar con el link que nosotros vamos a enviar. Correcto, vamos a estar haciendo el seguimiento respectivo. Eh, quisiera volver un ratito hasta, hasta Cobija para saludar a una vez más a Ladino eh, agradecerle por la paciencia que ha tenido de, de escuchar esta, esta explicación de la doctora y por supuesto, pues, eh, mandarle un abrazo afectuoso, fraternal, para que, bueno, pues, ojalá él seguramente siguiendo las incidencias de este proceso pueda tener buenas noticias hoy. Ladino ha sido un gusto, más allá de, la, de lo desagradable, lo dramático que es este tema tan espantoso que ojalá nunca más se repita en Bolivia, eh, pues queremos agradecerle una vez más la gentileza de habernos contado el testimonio y por supuesto nos mantenemos en contacto para que ojalá el año que viene no estemos hablando de 15 años de impunidad o 15 años de injusticia eh, Aladino, muchísimas gracias, quizás una reflexión final para, para, para cerrar la entrevista Muy bien Gringo, muy agradecido a usted por, por la entrevista gracias a la doctora Carrasco también por ayudarnos todo este tiempo ¿no? Eh, el, un saludo al doctor Juan Alipas Aparicio, también que el, la acompaña a nuestra abogada. Eh, también a todas las víctimas del 11 de septiembre. Eh, seguimos esperando, seguimos adelante, estamos enfrentando. No hemos desmayado ni un tiempo, sino que, bueno, hubo estos uh, dos años de paralización de la justicia por, bueno, por los motivos que ya conocen ustedes, yo no entiendo mucho de leyes, pero hoy día tendremos a las mejores noticias y vamos a ir esperando. Muy agradecido, mi querido Ringo. Muchísimas gracias. Aladino Cardoso, el expresidente de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Porvenir. Un abrazo grande hasta, hasta cubija a él y a todas las familias y a todas las víctimas. Eh, doctora Carrasco, eh, usted decía cuatro sentenciados, ¿no? que hoy seguramente estarán apostando pesado para, para quedar en la impunidad. Eh, usted mencionó a Leopoldo Fernández, ¿quiénes son los otros tres o las otras tres? Juan Marcelo Mejido, en mi y Hernán Justiniano Negrete. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eh, eran funcionarios. Todos son funcionarios de la de la prefectura, de la prefectura ya sea en calidad de, de funcionarios del setcam como es, es Mejido, el servicio el servicio prefectural de caminos. Claro ¿no? que ah, utilizó claro. las las volquetas, que utilizó toda la toda la logística para hacer las zanjas primero, pero luego para trasladar a los eh, a los que estaban, eh, los asesinos que estaban en, en las volquetas encapuchados, pero además hay autoridades porque los alcaldes coludidos con en ese tiempo con Leopoldo Fernández, también por supuesto han participado absolutamente, ¿no? Seguro. Eh, doctora Carrasco, esperemos atentos a ver qué sucede hoy, qué determina la justicia Yo simplemente quisiera eh, terminar con una, con una consulta, con una puntualización que quisiera que usted haga eh, La justicia esos jueces, esos magistrados, que han llevado adelante este proceso que ha durado 10 años y que ha terminado con una sentencia en contra de cuatro personas, ¿son los mismos que en el gobierno de facto de la señora Áñez eh, cambiaron, torcieron la, la historia? ¿Son los mismos? ¿Es el mismo equipo? Y, e insisto, y cierro con esto la pregunta, ¿y son los mismos los que hoy van a tener que tomar esa misma decisión? ¿Son los mismos jueces? ¿Son los mismos protagonistas? No. En realidad, quienes han eh, anulado el auto de vista son la magistrada Cristina Díaz, que, hoy y, sigue, en funciones, que sigue en el órgano supremo de justicia. También está el, el magistrado Aguayo, que sigue, él está en la sala, sigue en la sala penal, en el órgano judicial de justicia. Los dos vocales que están ahora a cargo en la sala penal, en cuarta, en La Paz, son dos eh, vocales nuevos. Porque la tardanza desde el 2020 hasta el 2022 tiene muchas, muchas respuestas, pero una de ellas es que no había vocales, ¿no? Uno de los vocales que era parte de este tribunal y que confirmó el auto de vista falleció por el covid el otro magistrado eh, que era parte de esta sala, hoy día es el fiscal del Distrito de La Paz, el doctor Alabe, y ahora hay una nueva composición de la sala. Entonces, nosotros estamos seguros de que este tema es muy claro, esta obligación de la justicia de concluir los procesos es también está en la ley y ellos son conscientes de ello, y estos hechos gravísimos no pueden quedar en la impunidad. Eso es lo importante, no puede haber impunidad. Porque impunidad es sinónimo de repetición. Uh -huh. Cuando alguien queda impune o alguien ve que no pasa nada en este país, no es cierto que puede salir y matar a la gente y no pasa nada, lo más probable es que se repita. ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? lo grave. Ya lo hemos experimentado en 2003, parece que no habíamos aprendido la lección, se repitió en 2019. No sé qué estamos esperando para de una vez sentar un precedente y que quienes salen a matar a la gente pues respondan ante la, ante la ley. Casi nada. Claro. Es eso, ¿no? eh, sí, el desprecio a la vida que nos muestran esta clase de personas, yo creo que no puede difundirse como lo estamos viendo. La muerte no es una moneda de curso diario, tiene que haber una sanción, tiene que haber consecuencias de esta clase de hechos gravísimos que dañan irreversiblemente a las familias. Las tres madres de la paz no tienen pues consuelo y cuando se ha anulado el auto de vista no había cómo explicar lo que había ocurrido. Seguro que sí. Doctora Carrasco, estaremos atentos, vigilantes, a ver qué decide hoy la justicia. Nos va a interesar que usted nos pueda comentar respecto al tema y obviamente hacer el seguimiento respectivo. Abrigamos la esperanza de que se haga justicia y que esto no termine en impunidad. Eh, doctora Mari Carrasco, como siempre, un gusto tenerla acá, un placer. Eh, estaremos en contacto, esperamos en otras circunstancias un poquito más gratas que esta triste, triste remembranza de lo que fue la masacre de Porvenir. Así será. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Bien, amigos, tenemos que hacer una pausa.